hola amigos bienvenidos a mi canal hoy aprenderemos a configurar este control universal el cual se está utilizando para los decodificadores cada este control tiene grandes ventajas como el poder manipular el televisor y el decodificador al mismo tiempo apagarlos de manera sincronizada con un solo botón de encendido este control tiene algunas fallas como lo es que algunos códigos no mezclan y no permiten manipular tanto el volumen como el encendido. Pero en lo general es un control muy utilitario que nos ayuda a disfrutar de nuestro servicio mucho mejor. Vamos a ver cómo configurarlo. Para un configurar el televisor las teclas que vamos a usar son la tecla TV, la tecla Power más Mute al mismo tiempo presionadas luego ingresamos el código y guardamos el código con MUTE y queda listo el control para el televisor, para configurar el decodificador presionamos la tecla CBL, luego power más MUTE al mismo tiempo, luego ingresamos el código y luego guardamos con MUTE. Luego damos TV de nuevo, luego Power más Mute al tiempo y después ingresamos el código 9995 y Mute. Esto se requiere para que el control guarde el apagado y encendido del decodificador y el televisor al mismo tiempo. Por último vamos a guardar todos los datos dándole power más mute y le ingresamos el código 9991 más mute este nos permite guardar todos los códigos para poder usar el control Veamos la configuración. Cuando está encendido el LED, le damos de nuevo en el Power para escanear los códigos. Cuando el televisor se apague, quiere decir que encontró el código del televisor y solamente hay que darle Mute de nuevo. Para configurar el deco presionando CBL, luego Power más Mute, cuando ya esté rojo el bombillito del Power le ingresamos el código, en este caso 4322 para el cajón luego presionamos Mute para que se guarde, queda listo con el deco. Debemos mezclar el televisor con el decodificador para que este apague y encienda los dos al mismo tiempo Con el código 9995 nos quedaría mezclado Si no lo hacemos no nos apagaría ni encendería los dos luego ingresamos el código para guardar todas las configuraciones el 9991 y ya quedaría listo nuestro control para nuestro televisor y nuestro decodificador. vamos a apretar esta sería la forma en que lo harías con el código que el cual lo vas a encontrar en la descripción del video los códigos de cada televisor para que tú los busques y sea más sencillo si no lo quieres escanear Procedemos a ensayar el control, que nos suba el volumen, que nos lo baje, listo, ya nos quedará esto el control, te pedimos que nos suscribas a nuestro canal y nos regales un like, esto nos ayuda a crecer cada día más, muchas gracias por ver este video hasta el final.